de la boca y ahí tenemos para ya estamos grabando ya estamos comunicados yo como siempre por suerte soy antigua soy una señora mayor de 72 años y este entonces me maravillo con estas cosas sé que estás lejos a kilómetros y kilómetros estás en Arizona en este momento estoy en Phoenix Arizona sí y entonces, eh, me parece tremendo que te hayas saludado por tu cumpleaños. Feliz cumpleaños. Gracias, a, tarde, gracias. a Gracias, mi amor. Muchas gracias. Ahora vamos a darte una sorpresita que teníamos ahí preparada, <risas> una, una tortita. Ayer, <risas> te, digo, que te vamos a preparar una tortita para cuando terminemos. Ok. Eh, okay. Entonces, eh, digo, y le quiero contar a la gente que nos está viendo, que a partir de un eh, saludo este, coloquial, eh, amistoso, te deseo feliz cumpleaños, me contás, cada, me contás esta dificultad tuya de tu tema con el hombro y el dolor y que estás fuera del hogar y que estás tratando de volver a tu casa y bueno, entonces este, con este ánimo de compartir, que tenemos los comunicadores, que siempre tenemos ganas de estar contando todo lo que nos pasa, este, <risa> lo que vemos y lo que analizamos y queremos que, que el otro se maraville con lo que nos maravillamos digo para, para, no, sigamos, no sigamos charlando, ¿qué te parece si esto mismo lo hablamos de alguna manera? O un Instagram vivo, o Skype, o alguna de las tantas formas que uno tiene de comunicarse. Y luego, en este caso, de grabar la comunicación, subirla a YouTube, y viralizarla después, con vos comentar a los tuyos y yo a los míos que estuvimos hablando. Ojalá que nos salgan una frase célebre, Jorquito, mientras hablamos. <ríe> <Okay>. <ríe> alguna estudiante, interesante, loco. Algo, ¿eh? Trata de esmerarte, viejo. Bueno, por lo menos le pusimos sonrisa a un Totalmente. día que acá en Argentina es un día gris, a pesar de que sí. nosotros nos consideramos afortunados, muy afortunados, porque escuchamos del norte, de Europa, todo lo que estaba pasando no. y creemos estar eh, tomando recaudos. No sé si los suficientes, sí. no sé si los necesarios, pero sí estamos en acción y eso... Vos sabés muy bien, y ahora quiero que hables de esto, de todo lo que aprendiste con un genio como Lipton y tantos otros, eh, de lo que significa que nos enganche en movimiento, que no nos enganche depresivos, tirados en una cama, llorando, velando, eh, uh -huh. a nosotros, Argentina, nos agarró, bueno, vamos los pibes, no sabemos cómo va a terminar, pero sí sabemos que este, tenemos posibilidades, ¿verdad? Bueno, eh, primero que nada hay que sacarle un poquito la gravedad de los medios que son, que, que, o sea, que no conducen a nada, porque en definitiva estamos hablando de una epidemia que el máximo nivel llegó al 3%, al 3 de muertes. Tenemos eh, cosas que han pasado en la historia que han tenido hasta el 40, el 50% de muerte. Entonces, cuando hablamos de pandemia, tenemos que ver realmente de qué estamos hablando. Estamos hablando de algo que es muy contagioso, que se contagia muy rápidamente, pero ya sabemos también el tema que si nosotros estamos con miedo, nuestro sistema inmunológico se debilita. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos menos defensas. Este claro. es un virus como puede ser el virus del flu, de la gripe, de lo que sea. Que, ¿Cuánta gente por año muere de neumonía? Y nadie dice nada. O sea, y tiene que ver con un virus también, que puede ser el o lo que sea. En este caso claro. estamos hablando de algo que mutó, es más rápido, pero tiene un montón de cualidades que, son favore que favorecen a la, a la protección del ser humano. Por ejemplo, eh, muere con calor arriba de 24 grados centígrados. Eso es buenísimo. Segundo, es, es un virus muy pesado. ¿Qué significa? Que puede viajar nada más que un metro y medio de la, de la persona que lo está, que lo está eh, sacando por la boca por donde sea. Eh, muere claro. en, el, en, en, en, en el trayecto un metro y medio y cayó. El flu no, el flu llega a 20 metros. Entonces, estamos hablando de que no es tan airborne como decían, que es... Si vos estás aquí, yo estoy ahí, ya hablaste, estornudaste, ya me lo pegué. No, porque al ser más pesado porque tiene 200 micrones más que los virus más chiquitos. Entonces quiere decir que cae. Cuando cae, muere, eh, eh, dura un poco más, dura nueve horas hasta morir. Pero si la temperatura está arriba de 24, muere instantáneamente. Entonces hay ciertas cosas que podemos hacer. Por otro, por otro lado, si viene una persona ahora y se acerca a vos y tiene el coronavirus, y ustedes son 10 personas, de las 10, 6 se la van a pegar, o 4 se la van a pegar y los 6 no. No se la van a pegar todos. ¿Por qué? Bueno, por el sistema inmunológico. Entonces, no nos volvamos tan locos, sí seamos precavidos, por supuesto, eso seguro. No estemos en lugares eh, con mucha gente, no estemos cerca de la gente. Eh, nosotros que somos muy besuqueros y de abrazarnos, tenemos que separarnos un poco. Es eh, esta, esta, esta forma de de comunicarnos, la tenemos que dejar en stand-by por un rato, pero bueno, todo pasa. Quería decirte, quería decirte algo con respecto a eso. Eh, estuve muy presente cuando nos vi capacitarnos. Acá cuando todavía no había cuarentena, en esta casa circula un montón de gente, porque sí, yo atiendo sí. gente en este lugar y porque tengo asistentes y porque... Una se dedica a todo lo que tenga que ver con la tele, la otra se dedica a todo lo que tenga que ver con la casa, la otra se dedica a la que no. Y aparte que hacemos un juego, una especie de monasterio, de gente que quiere venir a aprender. O sea que no solamente que hay gente que trabaje, sino que hay gente que viene a aprender y estudian y, y colaboran. Y nos divertimos. Bueno, muchísima gente antes de que la cuarentena dijera, bueno, basta, se acabó. Eh, entonces, eh, al principio, el primer día de no darse besos, Estábamos todos, por supuesto que la rompíamos a cada rato, mola, ¿qué, no, claro. no ¿qué tal? Ay, no, cierto que no se puede besar. Mola, ¿qué tal? Ay, no, cierto que no se puede besar. Yo presté mucha atención a cómo el ser humano va adaptándose, amoldándose, y a claro. cómo vamos aprendiendo hasta aprender con H. Y hoy, verdaderamente, ya ni es necesario no nos resulta a las personas, eh, acá en, en esta casa sigue funcionando un sistema de trabajo, porque mi marido es proveedor de lavandina, de oh, colegio, wow. colegio hijos o sea que acá la actividad continúa con a muchísimo mil. resguardo, a porque, mil, pero acá claro. la, la actividad continúa, claro, la mía se detuvo, yo salgo en tele, eh, bueno ahora están saliendo grabados, pero si no salimos así, por este medio y me comunico con la gente por este medio, pero acá la actividad continúa, entonces gente que viene, recién estaba mi cuñado, que es familia, eh, hola, y, y ya sabíamos que no nos íbamos ni besar, ni abrazar, ni tocar, sí, ni, ni menos. Sí. Este, y con, con la gente que cotidianamente uno se está viendo, es absolutamente normal no besarnos, digo, qué cosa de locos, cómo y qué maravilla, ¿no? Esta capacidad que tiene el ser humano de adaptarse. Y fíjate que tanto mérito tienen, creo que son las cucarachas, ¿no? No las hormigas, las cucarachas que, que este, resisten a todo, eh, uh -huh. que dicen el laboratorio que son eh, los insectos que más capacidad de adaptación tienen. Que Exacto. Exacto, sí, sí, es verdad, Se han pasado guerras nucleares, han pasado heladas, han pasado todas y siguen estando, así que algo ah. deben saber que nosotros no sabemos, pero ah. eh, el punto también es que eh, hay un hecho que es eh, fácil de hacer, que es el hecho de lavarse las manos con jabón, que el jabón sea el mejor antiséptico es buenísimo, porque no necesitas cosas externas raras ni, ni, ni, ni, ni drogas extrañas, o sea que Dentro de todo esto que está pasando, que es, es, es algo tremendo para todo el mundo, económicamente y socialmente y políticamente, por eso en estos momentos acá, por ejemplo, hay ciertos lugares en Estados Unidos que están más comprometidos que otros, Washington DC está comprometidísimo, New York explotó, ayer daban con más de 20.000 casos y eh, se triplicó en, en menos de dos días, o sea, eh, se, se, está todo el, los militares se movieron para estar en las esquinas y todo para mantener la calma, porque uno no sabe la gente cuando entra en, en, en estado de pánico puede hacer cualquier cosa, o sea ya ha pasado acá, entonces eh, salen y se meten en los, en los este, ¿cómo se llama? supermercados y se llevan todo y se roban todo, entonces para, para que la gente se quede tranquila y también se quede en sus casas y no esté saliendo por cualquier cosa, yo tengo que salir porque me operaron del hombro y tengo que hacer eh, diferentes eh, tests y cosas y los tengo que hacer, eh, right. si no me quedo en casa, pero a lo que voy es que cuando salgo a la calle, por ejemplo, uso un barbijo, me pongo guantes de látex, este, estoy totalmente separado, digamos, del resto, eh, todo lo que yo puedo hacerlo hago, cuando entro a la habitación, me lavo inmediatamente las manos, la cara bien con jabón, bueno, tenés que tener ese, ese recaudo, tenés que tomar bebidas calientes, las bebidas calientes ayudan muchísimo, ¿por qué? Porque la garganta, que es lo primero que ataca, porque a veces parece como un streptococo, te duele la garganta, estás un poquito afónica, o se te, se, se te, se te ¿cómo se llama? Eh, eh, se, se te tapa la nariz, sí, eh, sí. que tiene algo también de, de alérgico, entonces es una mezcolanza así de diferentes de cosas que, por eso, hasta que descubren si es el coronavirus, pasan varios test, no es, no es instantáneo, entonces... Todo eso lo tenemos que tener en cuenta porque realmente tomar una taza de té es buenísima y combate el virus. O sea que hay ciertas cosas que podemos hacer, ¿ok? Ah. Eh, tomar mucha más agua también, porque el cuerpo necesita agua, la mejor agua posible que puedas tomar. El, el, el cuerpo se desintoxica con agua, con nada más. Entonces, básicamente el agua es fundamental. Pero después la, la parte mental, ¿viste? Es el sello de oro. Si vos estás con miedo todo el día y creas ah. una, una química interior, relacionada con el miedo estás propuesta eh, propensa a, a caer en, en una enfermedad ya sea el corona el excepto lo que sí, sea no me importa cuál sea, hepatitis no me importa cuál sea tu sistema sí, es un sí. maravilloso entonces y el coronavirus otra de las cosas que también tenemos que entender que no es nuevo esto está hace mil años hay una mutación que pasó ahora pero es un es un virus conocido yo me acuerdo cuando compré acá Lysol para para viste para fumigar la casa y todo viste me fijo atrás, ¿qué son los, este, ¿cuáles son los virus que mata? Y ahí dice, corona, human coronavirus. O sea, está dentro de la lista, está conocido. No es, eh, por eso hay mucha gente que me dice, uy, es un nuevo, no es un nuevo virus, ya está, ya se sabe. Así que, calmémonos, creo que es un momento, a, a, a, me han llegado muchos mensajes, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de Bruce Lipton, que a mí me encantó, que, que, que pone ahí, es, este, no, volvamos a lo natural, volvamos a lo natural volvamos a la familia volvamos al afecto eh, volvamos a sentirnos eh, empoderados por lo, lo maravilloso que somos y vas vamos a ir obviamente tomando las precauciones necesarias vamos a ir viendo cómo disminuye esto esto no va a estar todo el tiempo y tenemos y depende de nosotros también no es cierto tenemos que ser conscientes de que salir de la zona de confort es parte del proceso de curación ¿no es cierto y salir de la zona de confort, claro. ¿qué significa? No besarnos, no abrazarnos, no salir a, a comer a lugares públicos, no ir a lugares llenos de gente. Diferente, no ir a los transportes públicos, ¿entendés? Porque, por ejemplo, en New York se expande demasiado rápido por el subway. El, el, el, el, el subterráneo lleva millones de personas en un día, en una, en una islita chiquitita, imagínate, o sea, imposible contenerlo en un lugar así. Ese es un lugar claro. difícil, ¿eh? Por ejemplo. Pero bueno, ah. las ciudades más chicas no. Buenos Aires es una ciudad difícil, ¿por qué? Porque tiene mucha gente aglomerada, mucho transporte público, y bueno, eh, tienen que pararlo, porque si no va a seguir propagándose. Pero, pero no más de lo que es, no nos volvamos tan locos, eso es todo. no O sea, creo que tenemos que seguir con nuestras actividades. Gracias a Dios existe el Internet, que nos permite seguir trabajando de nuestras casas, seguir haciendo lo que veníamos haciendo. Silvia, por ejemplo, está haciendo eh, las clases escolares desde casa eh, por, por Zoom, por ejemplo, y todos los alumnos suben, les da la tarea, las hacen, después le mandan, los corrige todo online. Yo creo que esto va a disparar algo a nivel social muy grande, a nivel social, económico y político, pero a nivel de, de humanidad, no de grupitos. Es como que esto nos obliga a que nos caiga la ficha. Eso es lo que yo siento. A que hemos hecho demasiado desastre, nos hemos separado demasiado de la naturaleza, nos hemos creído demasiado... Este, eh, superpoderosos y que teníamos la, la, la, la posibilidad de hacer lo que se nos cante, y es mentira. Somos parte de un organismo mayor que es Gaia, y dentro de ese organismo tenemos una función muy importante que cumplir. Esto para mí es como cuando dice el doctor Jorge Carvajal, la enfermedad es un aviso, no es una sentencia. Este virus es un gran aviso, no es una sentencia. Eso es lo que yo creo, ¿no? Claro, yo sabes que veo también que nos va a dejar eh, mucha enseñanza concreta, recién nombradas redes, en una nueva manera de trabajar, me parece que esto de haber descubierto que no es tan necesario salir de las casas, este, de haberlo comprobado en realidad, muchos viejos eh, nos quejábamos de ver cómo la juventud ahora manejaba de taquito, desde, porque había empresas que eran este, freelance, que eran sin tiempo, que eran eh, no te vamos a poner que marques tarjeta, entra a la hora que querés, salía a la hora que gustes. Y los viejos acostumbrados a trabajar en el Ministerio del Estado Social, Ay. marcando la tarjeta, llevándole Ay. una vianda, no saliendo en todo el día atrás de un, de un escritorio, quizás sin ventanas, ver trabajar a un pendejo en la plaza de enfrente, aparte que si te hinchaba la vena de envidia, no te daba la cabeza para pensar, para creer, y, y veías el, el aborto instantáneo en toda posibilidad de este tipo de trabajo, que sea sin corbata, ¿no? Eh, claro. Me parece que ahora también nos encontramos con una prueba fehaciente, irrefutable, de, ¿ves que se puede hacer de otra manera? Y digo... Para las feministas pobrecitas, las que son de ultra, ¿no? Este, las, las que son fanáticas, lo cual es malo en, en todos los ista, feminista machista, obvio, obvio. feminista este Digo que también tienen que eh, aceptar una realidad. Los chicos están chochos. Yo tengo claro. seis sobrinietos claro. de cero años de, de meses a doce años y en todas sus edades están enloquecidos, claro, porque esto claro. es más que vacaciones, muchísimo más. Los padres, aburridos, claro. están jugando todos los padres a ser maestros jardineros, ¿viste? Claro, claro, todos claro, se las ingenian claro. para entretener claro. a los chicos, uno hace de payaso, hacen una fogata, cocinan empanadas con los niños, bueno, Exacto. los padres están enloquecidos. Digo que este, para la mujer hay un trago que va a tener que saber digerir, que es, te quedó muy claro que la, la mejor manera de educar a tus hijos felices, contentos, es estar presente, ¿no? Te quedó muy claro. Obvio, obvio. Es, una, es un llamado, es una, eh, llamado de atención, es un aviso. Por eso te digo, los grandes cambios vienen por fuerzas externas, porque nosotros no tenemos la posibilidad de decir... Voy a parar con esto porque, o sea, a menos que sea algo muy forzado y que sea muy, muy eh, un ultimátum, la zona de confort es tan poderosa que te quedás, te quedas en la misma zona todo el tiempo, aunque no sea buena. Entonces esto es algo como cuando vino, viste, eh, la era del, del hielo y se murieron los, los, eh, los dinosaurios o lo que claro. haya pasado cuando cayó el asteroide y murieron todos. Claro. Los... No. Es lo mismo, son, comienzo, son finales y comienzos, yo creo... Claro. Que estábamos en un momento caótico a nivel, a nivel especie, básicamente, nos hemos separado completamente del resto de los seres vivos del planeta, le hemos dado la espalda al, al, al planeta en sí, Lo, le hemos hecho cualquier desastre en menos de 200 años, cosa que, no, que llevó miles de años eh, formarse. entonces y Además, a no parar, porque no teníamos la intención de parar. No. Había no. un, me hago el boludo y sigo para adelante. Sí, es verdad, Greenpeace, ay, cierto, qué desastre. Ay, la naturaleza. Y sí, seguíamos sí. haciendo Exacto. un desastre. Sí, Exacto. Sí. Y el problema más grave, o sea, creo que cuando, por ejemplo, en sociedades como la que yo vivo, que es Estados Unidos, que es una sociedad capitalista por excelencia. Básicamente acá el dios es el dólar y cuando el dólar cae, se cayó dios, o sea, es así de simple. Claro. Entonces, claro. ¿qué pasa? En estos momentos que los mercados se fueron para abajo, que todo empieza a colapsar, que todo lo que tenía sentido para un sistema totalmente artificialmente creado, de golpe ese sentido se pierde y bueno, ahora tenemos que, tenemos que empezar con palos y piedras. ¿Por qué? Porque claro. ese fue el comienzo de esto que estamos viviendo ahora y tenemos que ver qué hicimos mal, ¿Por qué nos separamos tanto de eso para llegar a este, a este momento de nuestra vida como especie? No solamente como ser vivo, sino como especie, como seres humanos. ¿no? O sea, que no podamos ni siquiera ayudarnos el uno al otro si no existe el, tem el, el, el, el tema del dinero en el medio. Y yo creo que esto, bajo ese velo de una manera impresionante, vuelve a devolverle la, la, la, el poder al ser humano a la comunidad, al hecho de, de, de, de ayudarnos entre nosotros, a ver que podemos salir adelante cuando estamos juntos. Y ojalá eso pase dentro también de todo lo que tiene que ver con la política y la economía. ¿no? O sea, estas grietas que existen tanto en Argentina como en Estados Unidos, como en diferentes lugares del planeta hoy en día, que no tienen ningún sentido porque cuando estamos viviendo en grieta no podemos crear nada que sea positivo para todos. Es imposible. Alguien va a perder. Va sí, sí, porque hay, hay una gran diferencia entre lo que es grieta y lo que es crisis, que no es claro. un sinónimo. Este, no, no se lo puede tomar como un sinónimo. Grieta es, es fisura, es herida, es este, caldo de cultivo para que algo ahí penetre y se pudra. Es, es separación. Es, es, heli, es, es separación. Es separación. Es separación. Y se pudra. Es y separación. Si... Me das la sorpresa? Eh, si, sí, estamos, sí, sí. si estamos separados, perdemos fuerza. O claro, sea, el, el punto es claro. que cuando nos, nos unimos, somos una célula mucho más poderosa. Porque en realidad, claro. nosotros no somos seres humanos, somos grupos de células. Y lo mismo claro. pasa en el micro y en el macrocosmos. En la sociedad, somos lo mismo que en el ser humano. Somos siete billones claro. de células. Okay. Claro. Estamos todas trabajando para el mismo lugar, pensando en la especie, o, o en qué estamos pensando. Bueno, esto yo creo que es una llamada de atención y creo que la necesitábamos y creo que nos tenía que sacudir fuerte y creo que hay personas que van a morir en esto y que tienen una misión y que nos van a enseñar que tenemos que cambiar. O sea, esa es la forma en que yo lo veo. No, eh, eh, no me gusta la idea de que esto va a ser ¿viste, dos años y que es la peste bubónica, porque no lo es, aparte. no lo es. ¿okay? Eh, primero que nada, la tecnología es otra. Segundo, tenemos montones de. Tenemos, la información corre a segundos. Antes tenía que esperarla, viste, meses. O sea que todo es mucho más rápido hoy en día. Así como claro, creció, va a desaparecer. Hecho, de hecho, lo que yo te comentaba, la ventaja que pudimos haber tenido acá en América del Sur, tiene que ver con eso, con que. Se viralizó tan rápido, uno tiene la noticia tan rápido, tan inmediato, este, tan al unísono, ¿no? que estoy viendo allá lo que no tengo que hacer acá rápidamente. Y en época de mi bisabuelo eso no ocurría, de mi abuelo tampoco, no. así que era terrible. Yo quería, este, antes de dejarte descansar, no sé, ¿ya almorzaste? No, ahora voy a almorzar algo. Bueno, entonces, para dejarte comer tranquilo y descansar después de, de tus dolencias, eh, quería saber si tenés eh, algún tips, alguna, algún consejo concreto, además de mirar y buscar en internet todo lo que ustedes tienen con Lipton y todo tu trabajo, el señor Jorge Patrono, después nos vas a dejar este, algunos datos más para que la gente pueda linkearte rápidamente. Eh, además de eso, que en verdad es un salvavida tremendo. Entrar en internet. Hoy, yo en, en el, la de mi tele, de mi dormitorio, lo tengo a Lipton en primera instancia. Yo supongo sí. YouTube. En la tele arriba, ahí está Lipton con tu voz. Claro, inevitable, tu voz, ahí. Este, y bueno, así que yo estoy muy conectada con todo lo que tiene que ver con Lipton y con vos metido ahí en el medio y contribuyendo y como vocero y como puente. Pero además de eso, ¿tenés alguna recomendación para darnos para lo peor de la cuarta pata? Porque hay muchas, el corona no es lo único, la inmunidad no es lo único, esto que vos decías, de seis que estén en contacto, por ahí se contagian solo dos o solo cuatro este, prevenir la inmunidad o estar inmunes, en, en la presencia del virus, la cuarentena, eh, lo, lo político, lo social, lo económico, son muchas patas. Y una, para mí, la que nos compete, la, y, y, y la, tan importante para mí, tiene que ver con lo espiritual, lo psicológico, lo emotivo, ¿no? Este, en ese aspecto, ¿cómo podés fortalecernos? Siempre tenemos que volver al amor, siempre. Es el único lugar, es la llave, es, es, es la combinación para cualquier cambio que queramos hacer. Desde el miedo lo único que hacemos es reaccionar y cometer errores más grandes todavía. Creo que tenemos que calmarnos, respirar profundo. Es un muy buen momento para mí para entrar en lo que se llama coherencia cardíaco-cerebral. ¿Qué siento y qué pienso? ¿Qué siento y qué pienso? ¿Me siento mal? ¿Por qué me siento mal? ¿Qué estoy, ¿En qué estoy pensando? En algo que me está sacando poder, por eso me siento mal. Entonces, volver a las raíces, volver a la familia, volver al amor, volver a todo eso que nos nutre y no sentir tanto miedo, porque el miedo realmente, epigenéticamente, como lo dice Bruce Lipton, nos enferma, por sí mismo ya nos enferma, no importa de qué pero ya estamos vulnerables. Y esto, claro. no, este no es un momento de estar vulnerable, porque obviamente este es un virus muy poderoso que se, que se, que se reproduce muy rápidamente. Entonces, si nos agarra débiles, estamos en el horno. No podemos... Javier Jorge, que no es lo único contagioso, porque observaba que cuando vos nombraste y eh, recomendaste el té, yo inmediatamente recordé que tenía un té a mi lado. Claro. Cuando, Bastó que lo nombraras, mirá qué importante la comunicación, el otro, la palabra, claro. bastó que lo nombraras para que yo lo recordara y lo ingiriera Y recién nombraste Volver al Amor, nombraste a Marianne Williamson y, y sus recursos, y somos mucho más que esto, somos, somos mucho más que la vulnerabilidad de contagiarnos de un virus y morir, este, somos mucho más que alguien que tiene que aprender a los golpes, porque hasta ahora no había entendido eh, así que digo lo valioso de, de tu comunicación, me encanta que hayas tenido esta disposición a pesar de, de tu dolor eh, ya le buscaste por Luis Gay los que saben traducir qué tiene que ver el hombro derecho o izquierdo ese tuyo que te duele que te el pasó. derecho, el derecho que es la mano diestra mía o sea que me, me, an, me anuló por completo me anuló bueno, por completo bueno, interesante saber por qué necesitaste anularte. Fíjate que desde cuántos lugares, ¿no? Parece que no te Mira, el hombro. Te voy a decir. necesitaste parar al mundo. Te voy a decir que creo que lo del hombro me pasa porque no hay una, una coherencia entre lo que siento y lo que pienso, y entonces el cuerpo me dice, no, no, así no vas a seguir haciendo nada. Vas a frenar, vas a calmarte, te va a doler un montón. Pero tu zona de confort la vamos a tirar abajo y vas a crear una nueva. Para mí esa es la función que tiene. Wow. Bueno, amigo, este, te acompaño desde acá con mi, todo mi amor te acompaño para que puedas saber linda este ya lo tenemos prendido ahí está. <risa> Vamos, pedí un deseo. Dale, ya está. Gracias, hermosa, muchas gracias. Es una divina. Por favor, un placer, un placer estar comunicados. Y bueno, este, como gracias a Dios vamos a estar al pedo todos estos días, este, <risa> hasta que levante la cuarentena, eh, seguramente nos volveremos a conectar. Y sabiendo esto, que nos vamos a conectar y que tu mensaje va a ser un poco más que una charla entre amigos, que lo vamos a subir a YouTube, por ahí te da ganas de leer un párrafo de algo, de juntarte algún Dale. tutorial de alguna cosa, porque de verdad los que tenemos vocación, ahora estamos más, en, más como enjaulados que nunca o que otros, que mira, sí. yo tengo una sobrina que dice, yo te doy parabienes, porque a mí me dejás con una, una este, caja de alfajores y el control remoto. Y yo te la sigo hasta que la balanza me diga, que está un poco. Eh, Viste que hay gente que, que no, que no lo pasa tan mal tirado en la cama con el control. No, no, de... claro, claro. Bueno, entonces me parece que nosotros nos salimos bien en esto de este, poder comunicar lo que vamos viendo, lo que vamos sintiendo, el que es escritor, el que escribe, el que vuelca, el que analiza, tiene la necesidad de compartir lo que ve. Esta cosa de prendiste la tele, escuchaste, pensaste y decís, Qué loco, ¿no? Y tenés ganas de compartirlo conmigo. Bueno, anda, haciéndote un cuadernito este, te armo, que te de, de temas que quieras compartir. Y vamos haciendo esto, si querés, a diario. dale, sin dale. Sin ninguna dale. obligación, sin compromiso, pero con el ánimo de, de jugar un poco con esto. ¿Qué te parece? Perfecto. Ahí estoy con vos. Así que, en cuanto encuentro cosas interesantes, te las paso. Dale. Bueno, perfecto. Entonces, okay. eh, espero que por WhatsApp me tires alguna línea que diga, che, dale, mañana, hoy, dentro de un rato, Exacto. como vos quieras. ¿eh? Exacto. Total, aunque no te La bañes, me... yo todavía, mañana vuelvo el a ver. El olor por internet todavía no sale. No. Así que si no te bañaste, lo hacemos igual. <risa> no, hay que bañarse dos veces por día. No, no, no. Te eh, tenés que sí, bañar. Sí, sí. Con jabón, muy bien enjabonado. el pelo, el pelo, muchísimo el pelo también. Sí, el cabello. Dice que el virus que se, no se pega al pelo. Nada. Sí, Dice que se pega sí, el señor. pelo, sí. Así que bueno, muy bien ah, el jabón del pelo, bien las manos, todo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, Así que bien. no. Entonces, baranda no va a haber, eso seguro. Perfecto. Entonces, <risa> nos comunicamos cuando quieras, me mandás un, un WhatsApp y nos comunicamos. Perfecto. Y mandás un beso a tu familia, que seguramente después te va a ver ahí por YouTube, porque yo ya eh, rápidamente lo voy a subir. Mándame el link. Sí, eh, mándame sí, el link. Y, Dale, dale, te voy a mandar el link. Bueno, corazón, te mando un beso enorme. Igualmente. Que pases un hermoso cumpleaños. ¿eh? Muchísimas gracias, Silvia. Muchísimas gracias. gracias. Te quiero mucho. Gracias, mi amor. Un beso. Chao, muchas chau. gracias. Gracias, gracias.